la palabra violento yo creo que ya hay un matiz de, ahí de intento de hacer daño que en realidad ellos no querían hacerse daño ellos lo que hacían era marcar su terreno e intentar pasar por encima del contrario pero de hecho eh, había mucha más relación y hay mucha más relación entre la gente de los años 90 de aquellos partidos eh, que los de ahora aquellos después de los partidos se tomaban los terceros tiempos como Dios manda ahora se han quedado un poco más light. En los terceros tiempos profesionales de ahora son un poquito más light, tomando cerveza y bueno, ya el nutricionista se mete por medio y los echa para casa, porque no vaya a ser que se dispare el colesterol de abuelo. Pero sigue haciéndose ser Entonces, bueno, el libro eh, al final lo que me decía un compañero que es un poco una carta de amor y, y, y es cierto, o sea, al final yo lo que reivindico es mi pasión por el rugby, y una especie de agradecimiento a todo lo que me ha dado a mí el rugby, especialmente fuera del campo, porque yo, si... yo nunca llegué a jugar a, a, a nivel, primero, porque no tengo nivel, y segundo, porque cuando jugaba con 17 me partí el fuego, y acabé en una silla de ruedas, dos años, entonces, eh, bueno, me propuse intentar, como me gustaba el periodismo, y, y fue lo que hice, darle visibilidad al rugby devolverle todo lo bueno que me había dado, y en el momento que medio he podido, he vuelto a jugar. Y es una. Se lo comentaba André Ángel. O sea, hay gente que va al psicólogo, o, o sale a correr, o, o corta césped, para relajarse. Eh, a mí el rugby me parece una adrenalina que vas a quemar los martes y los jueves, especialmente. El día de partido también. Pero donde de verdad disfruto es en el entrenamiento, poniéndoselo complicado a los chavales que entrenan en mi equipo de 20-25 que solo que van a grabar siete titulares, pero entre semanas les hace que se esfuercen y es muy divertido. Y luego la camaradería que hay, eh, no suele pasar a todo, cuando entras en algún sitio y ves a un pueblo de rugby eh, hay un contacto visual rápido y, y se nota que hay Entonces, bueno, eh, yo estoy disfrutando mucho, disfruté mucho escribiendo el libro, Estoy mucho leyendo tantos libros para escribirlo y ahora estoy disfrutando mucho presentando el libro y conociendo mucha gente que algunos ya lo conocéis en el campo y otros me los voy encontrando y eh, pues, como otros de Ávila voy también intentando que la gente sepa eh, pues que aquí hay un equipo de rugby como el vuestro que vais creciendo, que este año tenéis inclusivo se eh, contaba Estela, eh, que tenéis el equipo femenino y en sitios pequeños como este tiene mucho más mérito. Aquí, al final, hay mucha gente, normalmente aparecen muchos niños y siempre hay trabajo. Aquí, cuando tenemos el icono montado, se va gente a estudiar a Salamanca, o no sé dónde, y es complicado, seguro. Entonces, eh, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo y, bueno, preguntar lo que veráis. Estas presentaciones están siendo muy de, de que haya conversación con la gente. Eh, Muchas gracias por venir. ¿Qué va a pasar con los amigos que nos han metido en el círculo? A ver, como están escritos no se van a quedar ahí. Se van a publicar seguro. Eh, ya me han preguntado por el segundo, porque claro. Son historias, y historias hay muchas para contar, se pueden hacer seis libros, casi de eso. Entonces, lo lógico sería que la segunda parte fuera, con esta estructura, lo mismo pero del propio español. Hay algunas pinceladas del propio español en el libro, se habla de Valladolid, de los colegios de Madrid, de San Boy cuando arrancó... Intento que más o menos salga todo en algún momento, pero habrá hecho pincelado. Lo suyo sería poder contar historias del propio español, pero tenemos un problema. El grupo español no está muy documentado, de hecho está bastante poco documentado. Y la mayoría de las historias que hay son más leyendas urbana que realidad. Te hablan de un partido histórico del año no sé qué, que jugamos contra unos tipos franceses que vinieron, y cuando te pones a investigar los tipos no eran franceses, eh, el tipo de dos metros internacional que jugaba a Francia ni era internacional ni tenía dos metros, y entonces se te van cayendo las historias. Y luego encima, si es un derby, uno te cuenta la historia de una manera y otro te la cuenta de otra. Con lo cual, yo no tengo autoridad para decir cómo fue, porque cada uno tiene su verdad y se hace más complicado. Pero sí me imagino que después de este libro va a haber una segunda parte o, un, o más historia, porque bueno, ha sido muy divertido escribirlo. Creo que hay muchas cosas que todavía se pueden contar del rugby que no han entrado ahí y que al final dejan enseñanzas a la gente y luego... Ya Como jugador de rugby egoísta, creo que hay muchas cosas que son divertidas que se pueden contar todavía del rugby y que la gente de rugby se divierte con ello. O sea que seguro que las que están escritas las reutilizaremos porque están guardadas en un cajón y, y habrá más historias para contárselo. De eh, las historias que en el libro, para nuestros chicos de. Creo que es el, el ¿no? A ver... Mira, Para, para mí bien. lo más importante en el rugby es el respeto, ¿vale? El respeto al tendría que por encima de todo el respeto a ti mismo y a los compañeros. Evidentemente el respeto al contrario, el respeto al contrario es muy importante. Pero lo que tienes que respetar es a tus compañeros eh, que trabajan por ti en el campo y tú tienes que trabajar por ellos. Hay una historia de un pilier de los Gold Blacks en la, en la gira del año 72 los Gold Blacks venían de perder en su casa la primera gira de la historia de un equipo de fuera que eran los British Lions que venían todos los de los 70 un equipo impresionante entonces estos vienen a jugar a copa y pues, van a los con un ensayo de, de un pilier que era fuerte como el binario ¿eh? un tipo de octavo con bigotes, llamado llamaba Mural. entonces salen a celebrarlo y se acaba el, el y deciden entrar en la cocina del hotel. El hotel se llama el Hotel París de Cardiff. Todavía está allí. O sea, de hecho, se siguen celebrando allí los terceros tiempos de la selección de rugby de Gales, aunque no estén alojados allí. Este entró a la cocina a intentar coger cerveza, se metió el de seguridad por medio y le pegó, se lo mandó a dormir. Porque el tipo era fuerte, le dio un golpe solo y a la mañana siguiente le dieron un billete y lo devolvieron a Nueva Zelanda era la primera vez que se expulsaba a un monoblar de una expedición por comportamiento indebido entonces, él cogió el, el, el billete era eh, Cardiff, Londres, londres Melbourne, Melbourne, Australia Cuando llegó a Melbourne se bajó del avión salió de la terminal y desapareció y nunca más subió a le dio tanta vergüenza haber manchado la camiseta de los Blacks que no quiso eh, aparecer en Nueva Zelanda y como señal de aquel desapareció. Luego ha habido la gente que ha ido a buscarlo, se dice que estaba en un sitio, ha eh, sido relacionado con unos chicos que salvaron en una playa que parece que fue bien, pero él nunca quiso aparecer y solo se supo de cuando murió. ¿Por qué dejó escribir una carta? Contando quién era, él vivió en un pueblo en medio del desierto de Australia, salía todos los días a tomar cervezas con sus amigos por la noche y sus amigos no sabían quién era. les había contado la historia y nunca más se supo de uno. Entonces, creo que el sentimiento de culpabilidad que tuvo y la decisión que tomó en ese momento eh, enseña muchas cosas. Y bueno, pues, eh, esa historia, por ejemplo, es buena. Hay muchas más. Pero las de Mandela del 95 me parecen maravillosas. O sea, un tipo que utilizó a los de Springboks, que eran el, el equipo más racista del deporte más racista que había en Sudáfrica, eh, y, y, y utilizó eso precisamente para darle la vuelta a la tortilla. Es maravilloso. Eh, de hecho, para que veáis que era un equipo racista, Chester Williams, que era el único jugador que había. No estaba en la convocatoria de los equipos Lo que pasa es que yo he jugado en un partido con Canadá, parten lo más grande, y hay sanciones para los canadienses y para los sudafricanos. Hay un sudafricano lesionado de una rodilla que está para seis meses y tiene que buscar a otro, y hay otros que sancionan seis meses porque tienen una pelea bastante importante y entonces lo retiran del equipo y entonces convocan a Chester Williams, que ya lo habían dejado de manera injusta fuera porque era un tío que tenía nivel para jugar. Entonces, bueno, pues Mandela va construyendo a partir de ahí y, hablando con bien era el capitán, cosa que la gente no sabía que pasaba. Él, luego se ha sabido en, en la película, se han visto y vistos. El día que lo presentamos en San Boy, que fue la primera presentación que yo hice, tuve la suerte de que John Carlos y amigo amiguete estuvieran en la mesa y nos contó anécdotas que no se conocían, pero porque Mandela le pidió que no se contaran en la película. Pero Pienar visitó varias veces a Mandela, y Mandela visitó varias veces a Pinar en su casa sin que la gente lo supiera, para ir viendo qué podían hacer para ir construyendo el equipo. Incluso se habló, cosa que parece que no cierta, de que Mandela llegó a ir a visitar al Lomo y a la Selección de Nueva Zelanda. Hay una cosa muy divertida en el capítulo de, del 95. Eh, para la gente de fuera eh, fue un milagro que. Que Sudáfrica ganara a Nueva Zelanda. Para la gente de rugby no fue tan un milagro, no porque compitieran, eh, porque es verdad que Sudáfrica estaba a escalones por debajo. Pero bueno, vosotros sabéis que cuando vas ganando partido, el equipo se va creciendo y en un partido, en una final, es uno contra uno, lo que sea. Pero pasaron cosas durante la semana previa al partido que, que yo, Carlin no quise montar en el libro que no están a la película y que yo sí cuento ahí. Eh, el miércoles por la noche antes del partido intoxicaron a la selección de Nueva Zelanda o sea, hay una cocinera del hotel de que, que se llama Susi que se estaban despidiendo que echó algo en la cena y al día siguiente estaba todo el mundo vomitando y el Captain Ram eh, no hay imágenes del Captain Ram porque no, Captain Ram, no lo vieron se quedaron allí y estaban Luego había una cosa muy divertida que hacían, alrededor del hotel, todos los coches que han eh, aparcado hacían saltar las alarmas a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana todo el día, para intentar que no descansaran. Con todo y con eso, deberían haber ganado esa final, porque yo creo que fue más anímico. De hecho lo, muy, lo dijo. Eh, no hemos jugado contra un equipo, contra un país. Y luego todavía hay una cosa para mí. Lo que tú decías antes, que teníamos mucho los valores...